Bueno, les quiero dar eh, la más cordial bienvenida a esta charla de inducción para a, alumnos y alumnas de primer año, ¿cierto? Eh, de primer año que ingresan a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Eh, mi nombre es Janet García Villavicencio, yo soy jefa de la Biblioteca Central que lleva por nombre profesor Eugenio Pereira Salas de la Facultad de Filosofía y Humanidades eh, de la Universidad de Chile. Me acompaña en esta oportunidad mi colega Victoria Muñoz Tamayo, ella es bibliotecaria referencista a cargo de la sección Servicios al Público. Eh, ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Yeah, ok. Entonces, bueno, la idea eh, que tiene esta charla es eh, poder eh, darles a conocer a ustedes eh, algunos de nuestros servicios eh, servicios de la biblioteca, algunos de nuestros recursos, ciertos de información y también eh, mostrarles el sitio Información y Bibliotecas, que es el principal portal eh, donde ustedes van a tener que consultar las principales herramientas de búsqueda de información, tanto física como digital, para poder eh, llevar a cabo ciertos trabajos de investigación. Entonces, eh, les damos las gracias por haberse tomado el tiempo de asistir. Eh, va a ser una charla de aproximadamente 40, 50 minutos. Así que voy a eh, empezar por compartir pantalla para ver una presentación. Bueno. Aquí eh, quisimos poner algunas eh, imágenes ¿cierto? de la biblioteca para que la vayan conociendo. Eh, estamos ubicados físicamente en el piso menos uno y menos dos del edificio campus o edificio antiguo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ustedes eh, me imagino que eh, los que ya han venido a la facultad tuvieron la oportunidad de conocer el edificio nuevo, ¿cierto? que este eh, tremendo edificio eh, hermoso que fue recién inaugurado hace, hace dos años justo cuando empezó la pandemia pero eh, también está el edificio antiguo donde está locali localizada actualmente la biblioteca en el piso menos uno y menos eh, dos nuestra superficie actual es de 1950 metros cuadrados y eh, funcionamos en dos pisos, ¿cierto? Tenemos salas de lectura en ambos pisos, con un total de 196 puestos eh, hasta ahora. Eh, tenemos eh, dispuestos en estos dos pisos equipos de computación. Eh, tenemos una sala de computación con 20 equipos para su uso, y alrededor de las salas que están ubicadas en los dos pisos, también tenemos equipos para, para su uso. Eh, también tenemos enchufes en todos, los, en todos los pilares, ¿cierto? Para que ustedes puedan eh, ir a la biblioteca, eh, venir, ¿cierto? Con sus equipos, con sus notebooks y poder hacer uso, hacer uso de estos enchufes sin problema. A ver. Eh, con relación a nuestras colecciones impresas, eh, nuestra biblioteca es una de las bibliotecas más grandes en relación a la cantidad de material que se tiene eh, de recursos impresos. Tenemos un total de 141.434 títulos, eh, lo que da un total de 281.000 eh, volúmenes, 44.000 de esos 281.000 volúmenes, están dispuestos en estantería abierta. Eh, tenemos eh, tres tipos de, de, de, de colecciones. Tenemos colecciones en estantería abierta, que son las que están ubicadas en el piso menos uno de la biblioteca, y también tenemos colecciones en estantería cerrada, que están ubicadas en el piso menos dos. La estantería abierta, la idea es que ustedes, cuando busquen ciertos libros en la base de datos, y eh, tomen nota, ¿cierto?, de las colecciones donde están, que puede ser colección revista, colección referencia o colección libros, tomen nota de los números de pedido. Y la idea es que ustedes mismos vayan a las estanterías y busquen los libros de acuerdo a ese número de pedido. Y eh, la verdad es que eh, permite también que ustedes se familiaricen más con los libros, ¿cierto?, que vean qué otros libros, además de, de, del que encontraron en la, en la base de datos, les pueden servir para realizar sus trabajos de de investigación. Quisimos ponerles aquí también las cifras de, de libros de la universidad para que vean también eh, hacer como una comparación entre lo que tenemos nosotros y lo que tiene la universidad. La universidad tiene un total de 751 mil títulos y eh, un total de 2.432.000 volúmenes eh, aproximadamente. Por lo tanto, eh, sí, es cierto, podemos decir que somos una, una de las bibliotecas más grandes en relación a la cantidad de... De, de volúmenes eh, ¿cuáles son eh, la cantidad de, de, de recursos que más tenemos en nuestra biblioteca? por supuesto los libros, ¿cierto? Eh, los siguen las revistas que tenemos, también tenemos la cantidad importante de revistas y luego eh, siguen las tesis por supuesto también tenemos otro tipo de, de recursos como eh, fotografías por ejemplo eh, también tenemos eh, materiales como Atlas, también tenemos otro tipo de materiales como eh, algunos que ya están, por supuesto, obsoletos, como antes teníamos, por ejemplo, DVDs, CDs, pero bueno, esos materiales obsoletos eh, también, eh, también todavía los seguimos, digamos, resguardando. Vamos a avanzar. Uno de los aspectos más importantes y relevantes de nuestra biblioteca en relación a las colecciones impresas es el carácter patrimonial que tiene nuestra biblioteca. Eh, a lo largo del tiempo hemos ido recibiendo eh, muchas donaciones de prestigiosos intelectuales que han estado ligados a la universidad o a nuestra facultad. Entre ellos, por ejemplo, hemos recibido la donación del profesor Eugenio Pereira Salas, que fue decano, ¿cierto?, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que también fue Premio Nacional de Historia. Eh, recibimos también la donación de Ricardo Lacham, de Mario Góngora, Alejandro Lipchus, Mario Ferrecho, Ambrosio Rabanales, Mariano Latorre, y actualmente también estamos recibiendo la donación en vida, ¿cierto?, del profesor eh, Alfredo Matus, que seguramente si hay algún alumno acá de la licenciatura en Lingüística y Literatura es probable que lo conozcan. ¿Cuáles son nuestros principales servicios presenciales? Por supuesto, el préstamo de colecciones, tanto en sala y a domicilio. Ustedes tienen eh, habilitadas sus cuentas de usuario para solicitar a, hasta un total de 10 materiales en préstamo. Eh, por supuesto, para poder optar este servicio de préstamo, deberán eh, respetar los plazos y condiciones que disponga cada biblioteca propietaria del material. Eh, también eh, tenemos el servicio de referencia que da apoyo y asistencia en el uso de los servicios bibliotecarios, pueden solicitar este servicio para eh, apoyo en la búsqueda de información requerida para la, la realización de sus trabajos académicos o investigaciones, búsquedas bibliográficas, uso de bases de datos u otras herramientas de obtención de información, también en la sección a cargo de la emisión de certificados de no deuda en biblioteca, eh, esto ocurre cuando ustedes terminen su licenciatura y tengan que comenzar sus trámites de eh, apertura de expediente de título, o ojalá no sea así, por alguna eventualidad, ustedes dejen la licenciatura, ¿cierto? Tienen que solicitar un certificado de, de no deuda en biblioteca para también eh, poder hacer eso esos trámites. Actualmente contamos con este servicio de referencia en ambos pisos. ¿ya? En el piso menos uno está nuestra colega ermelinda Pino y en el piso menos dos está nuestra colega Victoria Muñoz que nos acompaña hoy día. El servicio de préstamo interbibliotecario es un servicio que funciona entre las bibliotecas que pertenecen al Consejo de Rectores. Por ejemplo, entre la Universidad Católica, entre la USACH, entre la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UTEM, en fin, todas las bibliotecas que pertenecen al Consejo de Rectores eh, eh, tienen eh, a su servicio este préstamo que en el fondo eh, permite que ustedes puedan solicitar en préstamo libros que pertenezcan a las colecciones generales de estas bibliotecas. Eh, ¿Cómo funciona este servicio? Ustedes tienen que pedir en nuestra biblioteca un formulario de préstamo interbibliotecario especificando el libro que necesitan de esa biblioteca. Para eso, previamente, ustedes tienen que, por supuesto, consultar las bases de datos o catálogos de esas bibliotecas, eh, piden el formulario acá y van a la biblioteca a solicitar el libro. Eh, tienen que ir, obviamente, ustedes personalmente y también tienen que ir personalmente a devolverlo, respetando, ¿cierto?, los plazos de préstamo que la, la biblioteca.. Eh, les especifica, ¿cierto? Eh, ojo que en algunas bibliotecas, eh, en algunas bibliotecas eh, cobran dinero por el tiempo en que se demoran, por los días en que se demoran en hacer devolución del libro, ¿ya? Así que ojo con eso, la Universidad Católica, por ejemplo, eh, cobra multa, por, el, por los días en que, en, que, en que ustedes se demoran en devolver un libro. Así que, ojo con eso, consulten bien cuáles son, eh, digamos, los, eh, las letras chicas, ¿cierto?, que, que involucra un servicio de préstamo interbibliotecario. La ronda de los libros es eh, un préstamo eh, parecido al servicio de préstamo interbibliotecario, pero que funciona entre facultades de la Universidad de Chile. No funciona entre bibliotecas que están dentro del campus Juan Gómez Milla, porque obviamente ustedes pueden ir personalmente a cada biblioteca que está dentro del campus, pero sí funciona entre las otras facultades. Por ejemplo, si ustedes necesitan un libro de derecho, lo que tienen que hacer ustedes es solicitarlo acá en nuestra biblioteca y eh, la biblioteca gestiona la solicitud y luego la devolución del libro a las distintas facultades. Eh, esos libros también tienen que pertenecer a las colecciones generales de esas bibliotecas, exceptuando la biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ingeniería, por ejemplo, que eh, sí presta eh, sus colecciones de reserva, porque ellos tienen mucho también de, de nuestras áreas de estudio, de filosofía y de, de, de humanidad en general. ¿Ya? Eh, el servicio de la ronda todavía no está eh, habilitado por temas COVID, pero esperamos que esté eh, funcionando cierto, lo, lo antes posible. También tenemos un buzón de devolución que está ubicado eh, a un costado de la entrada principal de la biblioteca. Este buzón de devolución está abierto eh, todos los días, 24-7, la idea es que si ustedes no tienen otro trámite más que hacer en la biblioteca que solo devolver libros, la idea es que no entren en la biblioteca ¿cierto? y, y puedan devolverlo eh, a través del buzón y también obviamente si no pueden venir en el horario en que la biblioteca está abierta, puedan hacerlo de, hacer devolución de los textos cuando ya eh, la biblioteca ha cerrado. Tenemos wifi en los dos pisos ¿cierto? de la biblioteca, tenemos eh, la sala de computación, y um, me están haciendo por chat una pregunta, si no pueden ir directamente a otras bibliotecas de otros campus a buscar los libros, sí, sí pueden ir, ¿ya? Eh, pueden ir, más adelante les vamos a explicar cómo, pero sí, de todas maneras pueden ir. Eh, bueno, como les conté eh, un poco más adelante, tenemos la sala de computación, con 20 equipos para su disposición, y también tenemos un servicio de custodia, eh, donde tienen que dejar sus pertenencias porque como les expliqué más adelante eh, en, la, en el piso menos uno tenemos estanterías abiertas todos todos los materiales que están en, en, en las la estanterías abiertas tienen eh, cinta magnética de seguridad hay paletas también de seguridad entonces por lo tanto si ustedes van a usar la sala de lectura del piso menos uno tienen que dejar sus pertenencias en custodia eh, sin embargo, si van a hacer uso de la sala del piso eh, menos 2, no es necesario. Ya pueden bajar solamente a la sala. Eh, la TUI. La TUI es la tarjeta universitaria inteligente. Me imagino que ya les habrán comentado o hablado acerca de este documento. Es, eh, es el único medio ¿cierto? de identificación como alumno o alumna de la comunidad Uchile, es eh, la única autentificación para el préstamo de libros en las distintas bibliotecas de la universidad, y esto lo ligo ¿cierto? con la pregunta que nos acaba de hacer eh, la, la compañera, ¿cierto? Eh, cada vez que vayan a cualquier biblioteca de la universidad, el documento que deben llevar para solicitar libros en préstamo es la TUI, ese es el documento válido. Y por supuesto cuando vayan tiene que tener la precaución de no estar suspendido en otras bibliotecas, cuando una, un, un alumno o alumna es suspendido, cuando por ejemplo ha devuelto un libro atrasado, o también eh, cuando tiene un libro en deuda. Si tú tienes un libro que todavía está de, no, no lo has devuelto y ya venció el plazo de devolución, tu cuenta se bloquea, por lo tanto no vas a poder pedir otro libro ni en tu biblioteca ni en ninguna otra biblioteca. Y también cuando lo has devuelto atrasado, lo que hace la Universidad de Chile no es cobrar multa en, en dinero, sino que lo que hace es eh, aplicar días de suspensión. Estos días de suspensión de, de servicios dependen de la colección a la que pertenezca el libro y de la cantidad de libros que estás devolviendo atrasado. Eh, más adelante eh, les voy a mostrar dónde pueden eh, averiguar cuántos días de, de, de suspensión son por colección. Ya te, te voy a mostrar una guía donde puedes averiguar eh, con más detalle eh, cómo funcionamos nosotros en nuestra biblioteca con re relación a las suspensiones. Además la TUI da acceso a dependencias y salas. Hay eh, algunas eh, bibliotecas de facultades, por ejemplo, me viene ahora a la memoria de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, eh, que las bibliotecas de, de estas facultades tienen torniquetes para el acceso. Si no me equivoco, la, la biblioteca de la Facultad de Economía también. ¿Ya? Entonces la TUI va a ser la forma de eh, ingresar a esas bibliotecas. Y también opcionalmente, opcionalmente, esto no es obligación, solo si ustedes quieren, pueden activar su, su tarjeta TUI como una tarjeta, por ejemplo, de RedBank. Eh, un servicio que otorga ¿cierto? el Banco Santander, pero esto es solo opcional. ¿Cuándo se va a hacer entrega de la tarjeta TUI acá en la facultad? El 23 y 24 de marzo, entre las 10 y las 17 horas. Yo me imagino que se avisará con tiempo dónde, yo me imagino que tal vez en el hall del edificio nuevo de la facultad, vienen eh, la gente habitualmente del banco, ¿cierto? A entregar las TUI con todos, ¿cierto? Con, su, con sus eh, afiches, así que van a, van a saber inmediatamente eh, dónde están ellos localizados. También les queríamos contar que tenemos una página web y también tenemos redes sociales, en nuestra página en nuestra página web por supuesto está dentro del sitio web de la página de, del sitio web perdón de la facultad de filosofía y humanidades Esta en es nuestra URL directa y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales eh, tenemos nuestro Instagram que es biblioteca central FIH y también nuestro Facebook que es facebook.com.uchilefuma eh, nuestro Facebook lo tenemos hace muchos años nuestro Instagram es un poco más reciente y bueno, aquí nosotros vamos publicando todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer, eh, publicamos cosas muy cotidianas, como lo dije también en la Bienvenida Mechona, ¿cierto? Publicamos cosas que son muy cotidianas, desde se nos cortó la luz en todo el sector, vamos a tener que irnos a las 3 de la tarde, no podemos funcionar, hasta, por ejemplo, eh, se ha suscrito una nueva base de datos, o va a haber tal actividad en la biblioteca, o se han comprado estos libros, etc. Eh, así que para nosotros es eh, una, una, una retroalimentación bastante rica, ¿cierto? El que ustedes puedan seguirnos y, y compartirnos también sus impresiones, ¿cierto? Acerca de cómo estamos nosotros funcionando. Dentro de la página web de la biblioteca, eh, que está en el menú principal del sitio web de la facultad, ahí se los marqué, ¿cierto? Esta biblioteca, en la sección servicios van a encontrar en documentos adjuntos dos guías. Una guía tiene que ver con el uso de la biblioteca, donde se explica mucho más en detalle todo lo que les estoy contando ahora, acerca de los servicios y, y otras cosas que vale la pena que ustedes sepan, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, las sanciones, ¿cierto? O cual, cuántos son los días de, de, de sanciones por atraso. Eh, y también hay una guía de uso de la biblioteca digital, que es la base de datos que contiene todos los recursos, tanto impresos como digitales cierto, de, de la universidad, que en el fondo es la principal herramienta que ustedes van a tener que eh, comenzar a usar para la búsqueda de información. ¿Ya? Así que yo les recomiendo que entren a la página de la biblioteca y puedan eh, descargar eh, estas dos guías. Para ir terminando esta parte de la presentación, porque la otra, eh, eh, la otra parte, la segunda parte de esta presentación, tiene que ver ya más con la presentación online, ¿cierto?, de las plataformas de la búsqueda de información. ¿Cuáles son eh, las otras bibliotecas de la facultad? La facultad tiene otras tres bibliotecas, que son tres, es, son bibliotecas departamentales, o eh, bibliotecas de los centros de estudios regionales, que son tres. Eh, una es la biblioteca del centro de estudios árabes, que está ubicada eh, al interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la que está acá al frente, cierto, de nuestro campus, en José Pedro Alessandri 774. También eh, está la Biblioteca del Centro de Estudios Judaicos, que está ubicada en Santiago Centro, en Miraflores 579, y también la Biblioteca del Centro de Estudios Griegos, Vicentinos y neolénicos que también está eh, dentro de la Universidad Metropolitana están eh, una casi al frente de la otra, estudios árabes con estudios griegos. Eh, también, por supuesto, pueden allí eh, pedir sus libros con la TUI y en el, la biblioteca digital aparecen mencionadas así. ¿ya? Eh, centro eh, estudios árabes, estudios judaicos, estudios griegos, así aparecen mencionadas. Y eh, dentro del campo, Juan Gómez Milla, eh, como ustedes saben, también hay otras facultades y estas son las bibliotecas que también van a encontrar acá en el campus. La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Artes, eh, si no me equivoco es Facultad de Artes eh, Artes Plásticas y Teoría de, las, eh, Teoría de las Artes, ¿cierto? Porque en Santiago Centro está eh, lo que sería Teatro y Música, ¿cierto? También está la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, la biblioteca del programa de bachillerato y la biblioteca del Instituto de Comunicación e Imagen. Eh, eso sería la primera parte de nuestra presentación. No sé si tienen alguna consulta hasta acá para pasar ahora a ver ya como la segunda parte, que sería como ya cómo funcionan, digamos, las plataformas en línea.